2021, sumo, solo hay uno, si vivo y agradezco fluyo como el humo Duro, no es un bulo, de peca cavando muy profundo Sumo, solo hay uno, si vivo y agradezco fluyo como el humo Duro, no es un bulo, de peca cavando muy profundo Estamos todos muy ready pero no va a bastar mi vida está muy cara pero no voy a pagar Me queda una sola, no la voy a malgastar La lucha continúa de mi barrio hasta Chiapas ¿A dónde va papá? ¿A dónde va a acabar? Ven de acá para acá, vamos a frontear A los más canallas que hablan mucho pero no trabajan Mucha droga, Alicante manda Para, para, para, pam, para, Van dequila, a mí me gusta más las estar estás de risa paz de visa y la divisa, no dejen que nos dividan Las ideas son distintas, las necesidades son las mismas La ruina, solo tras la ruina, difícil no caer como salir de la rutina Vente pa' la colina, restauramos villas, no nos sobra ni la amiga Moviendo todas las fichas, no hay desdicha, si la tribu está unida o integrada en la familia sumo solo hay uno si vivo y agradezco fluyo como el humo duro no es un bulo de pecar cavando muy profundo sumo solo hay uno si vivo y agradezco fluyo como el humo duro no es un bulo Ciencia 2021, Desde 2021, 2021. Ya. de